Muy buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Qué privilegio poder compartir con ustedes esta noche nuevamente nuestro programa de Visión de Futuro, todos los días a las 7 de la noche. Estamos saliendo todos los días en Facebook Live, en vivo. Tú nos puedes ver y seguir. Busca simplemente en Facebook mi nombre Boris Darmont o si deseas también puedes seguirnos en YouTube en Boris darmond Canal nos buscas como Boris darmon Canal y ahí están nuestras presentaciones grabadas y las puedes compartir con aquellos que, con quienes tú mejor te pareces y te gusta, por supuesto, nuestro programa. Estamos muy contentos, como les decía, mi nombre es Boris Darmo y estamos muy contentos de poder realizar un programa más esta noche acerca de visión de futuro. Hoy vamos a hablar cómo los prejuicios de alguna manera nos influencian para poder avanzar o detenernos en nuestro propósito en la vida. Estamos muy interesados en que tú y yo podamos clarificar de alguna manera la razón de ser, la razón de vivir, la razón de existir. Y creo que la mayoría de nosotros, de algún modo, hemos perdido un poco nuestra visión de futuro porque sencillamente no entendíamos para qué estábamos aquí, cuál es la razón por la cual existimos. Y creo que es el momento en el cual eh, los seres humanos, cuando entramos a un plan de reflexión, podemos entender de que Dios y la naturaleza, y la existencia, nos permiten a cada uno de nosotros reflexionar respecto a qué estamos haciendo, para qué estamos aquí, y hacia dónde vamos, que es un tema que realmente a todos nos interesa y que de algún modo muchos lo hemos dejado de lado. Estaba conversando con alguna persona hoy día cuando me decía que eh, no tenía muy claro respecto a las cosas del futuro y que alguna de las conferencias que he escuchado o las charlas que habíamos escuchado durante estos programas le estaba ayudando más o menos a introducirse dentro de algo que nunca antes había pensado, que era, ¿para qué estoy? ¿Qué estoy haciendo? Si tengo algún propósito en mi vida. Estas cosas se dan generalmente en las personas porque sencillamente no hemos reflexionado en el tema. Y pues esta persona que me mencionaba y que yo menciono a ustedes también eh, está preocupado porque dice, ¿cuánto tiempo he perdido por no darme cuenta de lo que realmente yo tenía que hacer en mi vida? Ahora, Normalmente cuando nosotros nos desarrollamos dentro de una comunidad, de una familia, eh, vamos adquiriendo ciertos tipos de estereotipos o prejuicios. Y hoy queremos tratar un tema importantísimo respecto a los prejuicios y cómo estos, de alguna manera, influencian en nuestra, en nuestra existencia. ¿Qué es en realidad un prejuicio? Un prejuicio, como su nombre lo dice, es algo que nosotros eh, afirmamos con muy poca información. Un prejuicio no necesariamente tiene que ser malo, pero un prejuicio mal utilizado, mal eh, implementado, puede convertirse en un asunto totalmente dañino, no solamente para ti, sino respecto de quien tú estás hablando. Por ejemplo, si tú opinas respecto a una persona y crees que esa persona pues, es así como tú crees y opinas, o como tú asumes que es, definitivamente puedes estar equivocado y estar diciendo algo que esa persona realmente no lo es. El prejuicio puede convertir a una persona buena en totalmente mala. ¿Por qué? Porque la persona que opina prejuiciosamente no tiene necesariamente la información concreta o correcta respecto de esa persona. Es común para las personas pensar mal de los otros. Se dice que normalmente las personas cuando vemos a alguien, vemos su rostro, la forma como actúa, o ciertas actitudes que nosotros podemos interpretar como actitudes muy conocidas por nosotros, según nosotros, referentes a, por ejemplo, una persona chismosa, porque está hablando secretamente, una persona que eh, puede tener problemas de salud, o es este, glotona, porque es gordita, o cosas por el estilo, y no necesariamente decir la verdad, o sea, vemos algo y sencillamente opi emitimos opinión, y eso no necesariamente es algo correcto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de prejuicios. ¿Qué tipo de prejuicios, por ejemplo, podemos identificar en las personas? Uno de ellos, por ejemplo, es que algunas personas creen que las mujeres son débiles, por ejemplo. Eso es un prejuicio falso. No necesariamente tenemos que definir que son más fuertes que los varones, pero decir que todas las mujeres son débiles es un prejuicio mal eh, construido, por supuesto, generalizante o simplemente que aplica un principio de no conocer la realidad de cada una de las mujeres. Por ejemplo, eh, los niños chiquitos no deben opinar, por ejemplo. O los pequeños no deben estar en reuniones de adultos, por ejemplo. O otro prejuicio puede ser que los hombres no saben cocinar, ¿no? Son eh, opiniones que no necesariamente son valiosas porque generalizan demasiado. Y esto nos permite uh, llevar a ciertos eh, estereotipos que después van construyéndose en la sociedad o en la cultura que no necesariamente son eh, va, valiosos para las personas si es que nosotros queremos desarrollar nuestro propósito en la vida las opiniones y formas de pensar que surgen sin tener un conocimiento total y necesario que tenga un fundamento claro, un principio que lo defina, se entiende como un prejuicio generalmente son este, ideas previas o sacadas por anticipación de alguna situación referente que generalmente resulta negativa y cuando nosotros eh, le damos lugar a este tipo de eh, opiniones dentro de un entorno del trabajo de la familia del grupo religioso generalmente las reacciones de las personas respecto de eso van a ser reacciones hostiles y allí puede estar el punto de quiebre en el cual tú, queriendo desarrollar tu propósito en la vida, encuentras resistencia. Muchos grupos eh, con ideas muy preconcebidas están a la pesca de alguna persona que emite opinión descuidadamente respecto a ciertas cosas. Eh, por ejemplo, pensar de que los evangélicos están equivocados porque estudian la Biblia es una, un prejuicio Totalmente falso. Yo tengo una experiencia interesante respecto a, por ejemplo, un tema de la escritura que yo tuve el privilegio de comprobar. Si bien es cierto, en los años 1800, después de 1840, ciertas doctrinas fueron mucho más entendidas en la escritura, o por los eruditos de la escritura, eh, una de ellas fue, por ejemplo, de que Moisés había construido un santuario en la tierra referente a un santuario que Dios le había mostrado en el monte Sinaí. Eh, no muchas cono personas conocían sobre eso, los eruditos no tenían muy claro respecto a, a ese tema, pero de alguna manera el movimiento Millerita y otros grupos de cristianos que después del despertar de la Edad Media comenzaron a estudiar la, la Sagrada Escritura descubrieron la verdad del santuario. Y muchos de ellos comenzaron a predicar. Hoy varias religiones lo tienen, pero por ahí alguien decía, no, los evangélicos no saben nada sobre el santuario. Que un día estaba yo en una oficina de un pastor evangélico que me estaba ayudando a hacer unos trámites y documentación para adjudicarme una residencia en los Estados Unidos. Y yo vi que él estaba sacando unas copias respecto a ese tema. Y él era evangélico, y él era pastor. Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿qué equivocados estamos los seres humanos? Creemos que los demás no saben nada, que los demás no tienen idea, que los demás son personas simplemente que no tienen conocimiento respecto a lo que nosotros tenemos y eso es un prejuicio equivocado ¿por qué? porque no tenemos la información adecuada a menos si ya si si a menos que la tengamos y, y afirmemos con documentación o con, con fundamento de que realmente esa persona no tiene conocimiento pues excelente pero a veces nuestras opiniones son totalmente eh, osadas respecto de otras personas poniendo ese ejemplo eh, respecto a otros ejemplos por ejemplo yo escribo algo en la, eh, en, en mi Facebook y no es raro que una persona por ahí piense que porque digo una palabra estoy enojado, por ejemplo. O porque digo una palabra estoy atacando a alguien, por ejemplo. Bueno, sí, hay veces que yo ataco, pero no personas, sino ideas, opiniones de las personas. Yo creo que las personas merecen nuestro respeto. Y yo respeto a las personas. Pero una persona que no se ubica y que opina inadecuadamente respecto a un hecho, la, la Real Academia dice que es un imbécil. Una imbécil es una persona que opina fuera del tiempo y fuera de la ubicación adecuada, tanto del tema, del lugar, de, de, del asunto. Entonces, utilizar la palabra muchas veces a algunos les molesta, ¿no? Está bien, pero tú no puedes opinar respecto a un supuesto, porque un supuesto lo único que va a hacer es bloquear tu mente y dejar de ver las posibilidades de comprender otros asuntos respecto de tu vida o respecto de, tu, de lo que conoces de lo que quiere saber. Entonces, cuando tú tienes un propósito en la vida y tú te cierras, ah, no, yo no voy a hacer eso porque a mí me parece que esta persona es así, o no, esta situación no se va a dar. Y ese pensamiento negativo constantemente acompaña tus opiniones, tu forma de pensar, las reflexiones que tienes, incluso para poder tomar decisiones. Termina siendo una persona encadenada por tus propios prejuicios, por tu propia realidad, una realidad eh, basada en lo falso, en lo supuesto, hemos hablado ya de los miedos, en tus miedos, entonces hay que tener mucho cuidado cuando esa información previa que nosotros realizamos se convierta en nuestra, en nuestra piedra de tropiezo para poder avanzar. la pregunta que muchos me han hecho es, oye Boris, pero los prejuicios también son positivos, claro que sí, en qué sentido son los prejuicios positivos, te ayudan a pensar rápido, hay un autor famoso, Daniel eh, Kahneman dice que te ayudan a pensar rápido y a encontrar soluciones eh, sobre ciertas cosas. O cuando tienes dudas, te ayudan a pensar lento para poder reflexionar mejor. O sea, si tú tienes una decisión que tomar rápidamente, el prejuicio te va a dar una orientación, indicios, y quién sabe, tomes la decisión y te, estés en el momento correcto y en la dirección correcta. Pero si por ejemplo, por ejemplo tienes alguna duda respecto a un hecho y no lo tienes claro, te va a ayudar a, ref a reflexionar. No, mejor, creo que este asunto no está muy claro. Creo que este asunto no, no he tenido la información necesaria. Voy a pensarlo lentamente. Voy a tomarme mi tiempo. Ese prejuicio te permite controlar de manera equilibrada una decisión para que esta pueda ser la más adecuada posible. Hemos mencionado ya cuando es desventajosa, cuando supone, cuando crea estereotipos, cuando nos equivocamos a menudo calificando a todos por igual. Ah, todos los rusos son malos, o oh, todos los varones son así, o oh, todos los de Chile son de esta manera. Ah, todas las chilenas o oh, todos los norteños son de esta manera. Entonces, esos estereotipos lo único que hacen simplemente es detener nuestro, nuestra la prosecución de nuestro, de la ejecución de nuestro propósito en la vida. Y creo que tenemos que tener bastante cuidado en comenzar a pensar qué cosas estoy prejuzgando sin información adecuada. En algún momento en la vida de Cristo encontramos nosotros a la gente prejuzgándolo, ¿no? Todos lo acusaban de muchas cosas. Entre las cosas más horribles que yo he escuchado que le acusaban a Jesús era que él era el hijo de la fornicación. Eh, también después lo acusaban de que él se juntaba con pecadores y con publicanos, gente rechazada y que por tanto él no podría ser un mesías si es que era de esa manera o se relacionaba con ese tipo de gente. A mí me encantan las respuestas de Jesús respecto a las preguntas o a, las, a los cuestionamientos que le hacían justamente los prejuiciosos. ¿no? Eh, en primer lugar, Jesús hablaba mucho acerca de que él había venido a buscar a los enfermos y no a los sanos. Que se juntaba con publicanos y pecadores porque ellos necesitaban de salvación. Que él tocaba al leproso porque quería hacerle sentir su autoridad sobre la enfermedad. O sea, no me vengas aquí a pensar o a decir que Jesús era tal o cual cosa. O mucha gente, tal vez, tal como los de su tiempo, creen que Jesús no tiene la verdad porque simplemente prejuzgan cosas. Incluso cuando leen la Escritura, prejuzgan la Escritura y prejuzgan la interpretación. Incluso prejuzgan la verdad que está en ella escrita. El prejuicio te va a ayudar a destruirte a ti mismo si tú no sabes destruirlo a él. El prejuicio es el mejor camino para romper las buenas relaciones entre personas. El prejuicio te va a destruir tu negocio y te va a llevar, si es que tú no lo, lo, lo, lo controlas, te va a llevar a perder oportunidades increíbles en tu vida. Por eso es muy importante saber qué prejuicios tú manejas. Saber desde dónde tú te manejas cuando quieres tomar una determinación respecto, o información respecto, a, perdón, una determinación de, respecto a una información adquirida. Si alguien te da una información, ah, no, eso no funciona para mí. No, eso es una estafa. O oh, eso no me gusta. No, eso me ha engañado. Y no, yo creo que no va a suceder. Prejuicios que solamente te detienen para no hacer lo que tú tienes que hacer. Y te voy a decir con tristeza que hay millones millones de personas que viven así. Yo conozco cientos de personas que se relacionan conmigo y que permanentemente están diciendo, no, eso no va a pasar. No, esto no va a suceder. No, no creo que esto suceda. A mí me ha pasado esto. No creo que vuelva a suceder. Entonces, tienen constantemente un prejuicio respecto al futuro, de tal modo que están paralizados, están estáticos y no avanzan. Las personas que tienen prejuicios no se automotivan generalmente están preocupados en no cometer errores, en no eh, avanzar porque pueden caer o sencillamente no hacer algo porque tienen miedos a que fracasen. Y estas cosas generalmente se suceden en el cerebro que te detienen en la obra que tú puedas realizar respecto a tu propósito en la vida. Yo quiero esta noche que cada uno de nosotros comience a reflexionar un poco de que hemos perdido grandes oportunidades para ayudar al prójimo. Hemos perdido oportunidades para servir a la iglesia, hemos perdido oportunidades para servir a la comunidad, para hacer obra social en ayuda de los demás, porque justamente hemos tenido prejuicios. Hay una cosa que yo siempre trato de cuidar respecto de las personas. Nunca desconfío de ellas. Nunca me formo un juicio de nadie a menos que yo llegue a conocer o tenga alguna información que realmente me certifique que es así aprendí a confiar en la gente. Y si esa persona falla, se falla a sí mismo, falla su prestigio, fa falla su, la oportunidad que tiene para poder servir, falla a la gente que cree en él. Y cuando uno se maneja por prejuicios, lo único que termina haciendo simplemente es destruir relaciones, malograr sus emo propias emociones, sus sentimientos hacia los demás. Imagínense los prejuicios que se manejan entre pareja. Qué terrible. Imagínense los prejuicios que se manejan entre amigos. Esos prejuicios pueden dañar tu vida, pueden dañar tu vida espiritual. Esos prejuicios pueden construirte un muro para poder desarrollarte como persona. Un prejuicio puede destruir tu vida como persona y destruir tu, tu vida como líder, destruir tu vida como ciudadano. Un prejuicio puede hasta, eh, incluso no sé si alguien podría perder la salvación por prejuzgar la salvación en Cristo Jesús. Entonces, es necesario que los seres humanos aprendamos a mirar con otra mirada el mundo que nos rodea, el mundo que tenemos a nuestro lado, que evitemos de prejuzgar a las personas. La procrastinación también nos induce a eso, pero vamos a hablar más adelante sobre eso. Pero es importante que los seres humanos aprendamos a mirar, a contemplar y a valorar lo que vemos. Si eso es verde, que sea verde que no nos haga suponer que estamos viendo un, un color eh, diverso o simplemente difuso y que por eso parece verde, pero parece que no es. Cosas por el estilo. Son importantes nuestras conclusiones cuando nosotros tenemos una opinión con poca información. El prejuicio tiene poca información. Seamos cuidadosos, pensemos lento, decidamos con calma, busquemos la manera de salir de una situación de prejuicio buscando la información adecuada. Estoy seguro que muchos de nosotros podemos tener una vida mucho más feliz, más llevadera y de mejor relación con los demás. Dios está buscando gente sincera. Dios está buscando gente que tenga la mente abierta para poder escuchar o para decir las cosas como son. Dios está buscando gente que busque en él la el suplir sus propias necesidades y si ahí dentro de tu corazón hay un espíritu de desconfianza que te produce, eh, que te induce a producir juicios sobre los demás, eh, suponiendo cosas, presumiendo incluso, tú tienes que aprender a buscar de Dios una ayuda. Porque las personas que son prejuiciosas pierden mucho, mucho de parte de las oportunidades de la vida y de parte de Dios. El joven rico. Fue un joven prejuicioso. Prejuzgó el seguir a Jesús como él, Pilato. Prejuzgó sin, poco, sin mucha información y, y, y condenó a Jesús y se condenó a sí mismo. Herodes y todos los líderes que formaron parte de su tiempo perdieron la oportunidad de conocer la salvación por un prejuicio que este nazareno, este hijo de no sé dónde, puede ser el salvador no quisieron escuchar. Ojalá que cada uno de nosotros podamos cada día escuchar la voz que nos dice que tenemos que aprender a ser juiciosos, cuidadosos, reflexionar un poco más, hacer pausas para pensar y comenzar a entender cuál es el plan de Dios para el cumplimiento del propósito en mi vida. Y estoy seguro que Dios te va a ir abriendo las puertas y tú vas a vivir una vida diferente, confiada en el Señor. Espero que esta reflexión de esta tarde nos ayude a cada uno de nosotros a romper esos prejuicios que nos separan de los demás, que nos separan de las oportunidades, que nos separan de una buena decisión cuando está bien pensada y bien informada. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por este, esta ventana que nos das para poder llegar a otras personas con tu palabra y con estas reflexiones que nos ayuden de manera coloquial, sencilla, a comprender mejor cuál es la manera como debemos creer eh, crecer y vivir cumpliendo nuestro propósito en la vida. Bendice a cada uno de mis amigos que nos escuchan y que podamos tener siempre la unción de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Deseo que Dios les bendiga de verdad, que el Señor esté con ustedes y que cada cosa que ustedes puedan decidir sea fruto de una buena información y que el Señor nos acompañe en esa decisión que ustedes tengan. Que tengan una feliz noche. Soy Boris Darmon. Todos los días a las 7 de la noche, Facebook Live en vivo. Y después de las 7 y media, en Boris Darmon Canal, encuentras tú nuestro video para que lo puedas compartir con todos tus amigos. Buenas noches. Chao, chao, chao.